De manera casual, se cruzó eh, con personas sospechosas a las que se les siguieron y eh, se lo sorprendió en entragante eh, ya en la comisión del delito, incendiando de manera deliberada a la, los pastizales ahí de, la, de cercanos a la, a la comunidad. Y esos señores que eh, fueron perseguidos junto con la policía y luego se los detuvo y se los entregó a la policía. En este momento se encuentran en la policía de Robo. Se están haciendo, imagino, las declaraciones preliminares y eso corresponde básicamente al ámbito de la Fiscalía eh, General del Estado Nacional. Lo deplorable eh, es que eh, mientras hay casi 5.000 hombres y mujeres eh, Haciendo todos los esfuerzos para sofocar los incendios, existe, exista gente con mentalidad criminal que de manera planificada, deliberada, esté cometiendo este tipo de delitos. Esto seguramente va a merecer el reproche unánime del pueblo boliviano. Uh, pero, insisto, eso corresponde fundamentalmente al ámbito de la, de la justicia y de, de la propia policía.